operación Falcon de la DNCD se lleva, se lleva a la ex al ex de Franklin Mirabal. A la ex de Frank Mirabal. Oh. Sí ¿Cómo así, Villalona? Cuéntese. ahí en ese, en ese lío. Entonces, la Procuraduría puso en marcha la operación Falcon, en la que se realizan más de 80 allanamientos en Santo Domingo, Santiago, el Distrito Nacional y otras demarcaciones de geográficas. Según Jenny Berenice Reynoso, la, procur, la procuradora adjunta, Resaltó que la operación se inscribe dentro de las acciones que encamina el Ministerio Público contra la criminalidad organizada. En la acción participan fiscales de Santiago, bajo la responsabilidad directa de Osvaldo Bonilla y agentes de la DNCD, bajo el mando directo de su titular contra almirante José Manuel Cabrera Ulloa. También cuenta con el apoyo de la Administración de Control de Drogas DEA de Estados Unidos. Durante los allanamientos fueron detenidos Juan Maldonado Castro, titular de la Dirección General eh, Comunidad DINA y es disputado, así como de Juan José de la Cruz Morales, José Alejandro de la Cruz Morales, Juan Olimpia Tavares, Lenín Vladimir Torres Bueno y Delfina Asunción Polanco, entre otros. La comunicadora Yanabel Gómez figura entre las personas detenidas tras un allanamiento realizado a la madrugada de este miércoles la manera simultánea en la provincia de Santo Domingo, Punta Cana y Santiago. Sin confirmación oficial, se ha filtrado la versión de que supuestamente Diana Bell mantiene una relación con uno de los vinculados directamente al caso y estaría detenida en Santiago. Sí. Precisamente en la mañana de hoy, la presentadora habría eliminado su cuenta oficial de Instagram, uh -huh. Uh -huh. hecho que despertó la curiosidad de los usuarios en las redes sociales interesado en el tema convirtiéndola en tendencia nacional Ay, Dios. bueno y entonces ya elimina su cuenta para causar entonces más especulaciones ¿eh? a, a, a su nombre ese Así, tipo de cosas. ha sido tendencia o sea aparte del caso de, to, de todo lo que ha sido el caso verdad ha sido tendencia a la propia diana Bell, con esta que está envuelta en este caso y con toda esta acción o sea esta versión de que estaría con una relación con uno de los vinculados y después con esta eliminación de la cuenta de Instagram. Sí. Y ahí vemos a, vamos a ver que lo tengo por aquí, Juan Maldonado Castro. ¿Es el que tiene la relación con ella? No, no, ese es el okay. titular de la Dirección General de Comunidad Digna. ¿eh? O sea, que es un funcionario de este gobierno, exdiputado, es era del PRD, o sea, había dado un par de saltos a, en diversos partidos políticos, supuestamente había estado por el PLD entonces eh, Juan Maldonado Castro pasó del PRD al PRM en marzo del año 2020 eh, ahí vemos este es el hombre que está también vinculado en este caso que estaría que habría sido apresado por las autoridades y ahí vemos a Diana Bel que de verdad pues muy linda ella está sí. en este lío hay un bobo con ella ahí en pero ese. hay un bobo sí hay un bobote como dice Boque. <risa> ay, mi madre, pero póngala ahí en la pantalla grande. Foto, <risa> no, no, nada. No, no, te, no, pero han puesto fotos de Alessandra más picante de ahí. Entonces, porque no pueden poner fotos, ay, ay, ay, no, ay, mira, ay, eh, ay, ay. muy linda la, la. Esa era la ex de Franklin Mirabal, sí, la, el, el, el, el experto en deporte. Sí eso es eh, la que sostuvo, que la que sostuvo una, re, una relación, verdad, que fue eh, mediatizada, ¿verdad? Sí, sí. Eso fue vi, una relación pública. Y, Sí. Se hartaron los dos y se divorciaron. En la cuarentena se visto todo el mundo. Y ¿sí? ahí está entonces ya el anuncio <risa> oficial. <risa> Muchos separados en la cuarentena. El anuncio oficial del <coughs> Ministerio Público que anunciaba esta información. Se según fuente, eh, vamos a ver si es Amable que me lo confirma. Eh, ya Diana Bela estaría en Santo Domingo. Eh, ya, o sea que ya es mucho, ya es muy, muy confirmada esta información. Y, y ella ya está arrestada, depresada. apresada. Ah, sí, Entonces, por, ¿por, eliminar, ¿por qué eliminar? O sea, ¿Por qué o sea inhabilitar su cuenta? Porque no la eliminó, nadie va a eliminar una cuenta. Hay una llamada, vamos a escuchar. saludo Buenas sí, tardes. ¿Así sí. Eh, yo quiero reportar que nos enseñamos esta mañana. Es verdad. ¿Desde dónde darle... no hay señal? En la azúcar, Oye, un problema. Sí, bueno, pues. Eh, vamos a decirle a los muchachos, pero usted, eh, señora, atención, escuche este número, 809-725-0808, 725-0808. es el número para usted comunicarse con el equipo técnico para pues cualquier inconveniente, con sí. lo que es averías y reporte de algún problema, o también para solicitar asistencia de nuestro servicio de Telenor. Sí, qué incómodo, está sin señal, dímelo a mí. Sí. Uno que trabaja con eso. <risa> pues bien, como te iba diciendo, eh, no sé por qué eh, eliminar la cuenta, uh -huh. porque ahí obviamente ella, ella va a llamar mala atención con eso. Y no fue que la eliminó, fue que la in, eh, se inhabilita por sí. un tiempo. Porque nadie eliminó una cuenta con, con, lo, con lo incómodo que es subir de seguidores, al menos que tú lo compres, porque sabes que hay cuenta que se compran. Sí, sí. Atención los muchachos de movimiento o sea hay, hay venir, te digo, yo tengo 20 20 mil seguidores yo soy más famoso que tú y y son dos do, mil de ellos y, y los otros son chinos y japoneses comprados <risa> y árabes y árabes pero eh, yo creo que una cuenta como la como la de estas figuras que son cuentas reales originales o no sé supuestamente no no se eliminan así por así ella la ina wow Mm -hmm. Azul y azul y amarillo, liceíta y, y, y aguilucha, Ay, <risa> pero muy saludable que se ve la, la joven. Ella, si sí, de, después, cuando ella activa la cuenta, la, la voy a seguir. Como es, es su Instagram, <risa> Anabel. No, yo no me acuerdo. Yo no sabía que tenía la, Instagram. La porque es que todas las figuras públicas tienen Instagram. Yo, yo no me acuerdo, no, no, no. sí, sí, pero imagínese. Eh, eh, pero nada, eh, yo eh, esperemos que se aclarezca, verdad, el caso cuando una figura del nivel de ella está envuelta en, en este tipo de, de droga y, y cosas así es, es un poquito incómodo sí sabemos hay lo... que hay que ver qué, qué participación tiene ella en, en este en esta operación Falcon. hay que ver sí. si ella está muy vinculada solamente que lo conoce porque o sea como decimos aquí tuvo en el lugar más, eh, en el lugar menos indicado en el momento menos indicado, o sea, algo vale. así, ¿verdad? O la con la persona menos indicada también para eso también, obviamente... o sea se relacionó ahí con la persona menos indicada vamos a ver hacia dónde va ella eh, y cómo las autoridades pues explican cuál es la implicación que tiene Diana Abel porque sorprendería mucho que Diana Abel estaría o estuviese envuelta en líos de narcotráfico y de lavado de activos siendo una figura Público importante, público importante de, de, la, de la televisión y de la, la radio que estuvo con una persona que es o sea aunque un baboso el, el, el es importante un, en el deporte que, que solamente, aunque un baboso, solamente mencionarlo aquí vale si sí, eh, vale, sí, vale sí. O sea, mucho respeto para franklin miraba aunque todo, es un baboso un, se ha ido la farándula lo ha dañado pero eh, eh, tiene que, su respeto que en, que la, la, la, creer en que el que aquí lo único que existe aquí es el liceo después de ahí el no, existe, no no no no, no. <risa> que después de, de todo el mundo de Culebra, no, no, no, no, mira. Igual que de Fonsureña y el otro. Son... Ay, ay, ay, ay, ah. ay, Yo creo que no me dice que existe. Sí. <risa> sí. bienvenido Roja. Ay. Futrao, licei Sí, que, eh, sí eh. pero, pero <risa> ay, esperamos a ver, porque tú te imaginas quizás que, se, que sea que sea parte de, de un clan, de un de, de una mafia, de una organización de lavado de activos. Sí, Óigame, bueno. eso es... Muy Una mancha muy fea, ¿eh? Sí. Pues a eso me recuerda el caso, aunque ella no era del de mundo del espectáculo, pero de la hija de, sí, de Figueroa Agosto, la hija de, de Milton Peláez, eh, estuvo involucrada en el caso de, de, Figueroa. de Figueroa Agosto, ¿eh? Y eso fue muy, fue muy feo, para ella fue muy feo. Creo que está cumpliendo cárcel todavía, ¿verdad? oye eso, y eso Vera salió. Oye, las cosas desde este plan. Entonces, ¿qué papel era que jugaba su, su jugó un papel más importante, a mi entender, en el caso Figueroa Agosto. Y ella salió. ¿Y ella salió? Pero bueno, es que ella llegó a un acuerdo. Tú, tú sabes que Sobeda habló que eso fue por Tú y Castilla. Y mira... Mari Peláez. Mari Peláez, así es, la hija de... Yo, yo, yo, yo de libra, yo. Ah, ella se salió libra. Ah, bueno, pues está bien ahí. Pero mira que este caso de la operación Falcon, eso no es que que vinieron de sorpresa y, y allanaron a todo el mundo. Eso detrás vino una investigación muy fuerte. Sí. Y si la DEA está ahí, óyeme, aquí nosotros hablamos que cuando los federales de Estados Unidos están aquí atrás de eso, Ay, atrás de un caso, es que, es que, es que está la cosa bien está, fea. Está, está picante. Porque ellos, ellos no van a meter más. Nosotros hablamos aquí un caso de, donde vino la DEA también. Donde ah, vino la DEA atrás de alguien, no me acuerdo ahora, pero lo hablamos aquí. Y, y decíamos... <coughs> que cuando la DEA está detrás, los federales están detrás de una persona es porque ya tienen todo el caso amarrado. El caso, acuérdate también el diputado eh, de Santiago que fue arrestado en Estados Unidos. Eso fue porque ya prácticamente lo tenían ubicado. Ubica, ya, ya, ubica. no, y que también como tú citas, mi hermano Villalona, la, DNS, la, la DEA, perdón, eh, no inventa, es decir cuando la DEA te acusa, te pone un dedo, es porque tiene, como decimos acá, eh, la perra bajada por el rabo. O sea, esa gente no inventan. Sí. Ah, no que nos equivocamos. No. Si la DEA no. está, es porque se no, Tú, sabes, movió que, algo tú sabes que lo, la DEA son casos que ellos, ellos, lo, ellos lo llevan en un tiempo investigando ese tipo de cosas. Entonces ya cuando ellos dan en el clavo, que ellos empiezan a joder. A la gente que nos llame al 809-725-0505 y opine sobre esto, ¿Diana ¿Dianabel estaría implicada en este caso de la operación Falcon? Que llame a la gente si es implicada o si simplemente le quieren sacar información también, puede ser. Para preguntarle uh, qué sí. sabe, sí. O sea, si no sabe, la pueden dejar libre. O sea, puede ser un malentendido. ¿eh? También, bueno, o malentendido sea. Un malentendido no creo, pero... <risa> Está fuerte, está fuerte. No, pero como te digo, o sea, es el que ella estuvo ahí, con, estaba, pero ahora de madrugada, en una torre. Mm. Bueno. La torre, la torre de Santiago, la torre mediterránea, me parece. Así es, se llamaba el edificio en Santiago. Amable que me mande la foto por WhatsApp. O sea, esa es la que sale <risa> eh, en pantalla. Sí, sí, la, la gente que llamen y opinen, <risa> que si creen que eh, también el ministerio público está haciendo su trabajo, de igual manera también que opinen también si creen que le están haciendo un daño a esta niña sí. o creen que ella está en el hecho, ¿verdad? Sí. Que llamen ahí al 725-0505 y den su opinión, porque este programa es del pueblo, este programa es, es de nuestro público, ¿eh? ah. de nuestra gente. Aquí ah, es sí. un programa abierto para todos. Eh, y también, señores, se está viendo el Ministerio Público Independiente. Sí, ¿eh? sí. ¿Eh? Porque, señores, nunca se hubiese visto tanto funcionario de un gobierno actual eh, que haya sido llamado a la justicia. Uh -huh. Y es por eso mismo, por el Ministerio Público Independiente. Que se haya llamado la atención, así es. Está, o sea. Claro está. Yo entiendo que se está haciendo el trabajo correspondiente, como lo es el Ministerio Público. El trabajo que se esperaba desde hace mucho tiempo. Que Exactamente, se, que se claro está. Sí, porque siempre decían, no, eh, son a la a a a op op oposición, porque están fuera de gobierno, políticos, para hacer daño. Ajá. Pero ahora no, o sea, ¿qué van a decir ahora? La oposición no puede decir nada porque... No. Se están expresando también gente del mismo gobierno actual, del también, PRM. También, sí. Están gente diciendo, que llama están 725. Diciendo los muchachos de la oposición, sí. algunos que no, que esto es otro narco del gobierno, qué sé yo qué, Exacto. y quieren enlodar por ahí. Yo creo que, porque mira, a mí me alegra, o sea, si te, hay que esperar, claro, porque eh, todo toda persona tiene derecho a un juicio justo y hay que respetarle la presunción de inocencia. Pero yo me alegro que haya personas... De este que estén funcionarios de este gobierno. Tenemos una llamada, buenas tardes. Buenas, no. Lo que pasa es que esa mujer se con una capa también. Eh, Diana ¿verdad? Sí, el ya de eso. Uy, uy, uy. ¿De dónde nos llama? De aquí, de, de la libertad. De la libertad. <risa> Gracias por es, la es, sintonía Eso se cayó, parece que cuando habló de la mujer estaba su esposa y le dio. <risa> Dísimo. Cuidado, o sea, eso fue lo que se, que se empezó al final. Ay, ay, ay, sí, eh, ese ruido, ruido está raro. Capo, capa no capo. <ríe> ese grande. ruido está raro. Sí, entonces eh, yo me alegro, o sea, que haya que se esté investigando a funcionarios de este gobierno, ya sea de, del nivel que sea, porque así se envían mensajes de que de verdad hay una justicia que por lo menos está chequeando a los funcionarios de, de, de, de este gobierno que no está no enfocada en el gobierno anterior, para entonces por, para entonces evitar, ¿verdad?, que esa, esa crítica de que no, que solamente eh, tienen una persecución contra, este, contra el gobierno de Danilo, contra los funcionarios de Danilo, y que a la gente del PRM no le hacen nada. Bueno, aquí está, y cayó, cayó una persona que fue diputada, ¿eh? que fue diputado por, la, por el Seibo, me parece, fue y tiene un cargo atrás el de cargo comunidad actual. digna. O sea, mi comunidad digna creo que depende directamente de la sí. presidencia de la República. O sea que... <ríe> o sea que no es algo que... O sea que no es un funcionario que aunque uno lo ve y que, ah, que no es de... que no es de un nivel tan alto porque aquí quieren meter preso al ministro o a un secretario de Estado. Pero, óigame, un funcionario de este nivel es algo importante de gobierno. Ya cayó el director de la... el administrador de la policía. Y... Cayó Faña también, aunque lo liberaron porque ya la eh, la demanda cayó. Entonces, bueno, lo liberaron. Ya, la demanda cayó porque la, la acusación de la afectada se retiró. Bueno, a mí me hubiese gustado que ella siguiera con, con la demanda, pero imagínate. Bueno, así es que se, que el caso se esclarezca y se resuelva. A ver en qué realmente se le están, la están involucrando a ella, si es para investigación o tiene un vínculo fuerte con esto del, del narcotráfico y este tipo de cosas. ¿eh? Así que se, seguiremos más adelante dando la información de todo lo que pasa en este caso que hoy ha sido tendencia. Así es.